En esas fechas indicadas. Muy bien, vámonos inmediatamente, señores, a recibir con nosotros acá al profesor universitario, abogado, eh, historiador, amigo, historiador, bueno, es este? una figura local, amiga nuestra, que es eh, Tony, Tony eh, Sierra, Tony Sierra, cómo estás. Parece que estamos los Tony, porque se fue un Tony. Sí, se, sí. Fue, Tony. se fue un Tony. De quedó. Tony a Tony. De hecho, Tony Reyes estaba por ahí, pero tal vez no viene para acá. No, ese no viene para acá. <risa> buenos días, buenos días, amados. ¿Cómo estás, Tony? Mi amigo, Yerjan. placer, miren, hermano. Miren, el, la, la, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el recinto San Francisco, UAS San Francisco, celebra cada año una actividad grandiosa, que es el Festival Maestra Ana Luisa Arias. En ese festival se ponen de manifiesto todas las, las manifestaciones importantes del arte y la cultura. Esta vez, por supuesto, con el mecanismo de la, de la, del distanciamiento social eh, y ese tipo de cosas, pues eh, se va a celebrar incluso vía virtual una parte. Por eso está Tony eh, Sierra con nosotros, quien es el director de extensión del Centro eh, eh, bueno, centro ya universitario uno tiene al culme en la cabeza, Tony ¿eh? Del sacar. recinto Ua San Francisco Así es que buenos días, Tony Cuéntanos, ¿cómo va el montaje? ¿Cuáles son las actividades? Eh, los días, etcétera, adelante Bien, eh, gracias, gracias, sí, Amado sí. y Yerjan Si nosotros justamente en unos minutos inicia una reunión dando los toques finales a todo lo que tiene que ver con, con ese montaje, porque sí. estamos hablando de una cantidad de, de actividades importantes. Dice Medina, a veces con esa forma emotiva, que nosotros eh, iniciamos una especie de frenesí cultural. <risa> porque a partir de mañana, bueno, en la mañana y arranco diciéndoles contándoles a ustedes, que en la mañana de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde tendremos una cantidad de, de actividades en el recinto. Es un maratón de talleres literarios sí. donde habrá la participación de un grupo de, de países latinoamericanos eh, del Caribe y España eh, eh, también participará. Y nosotros tendremos, eh, además, ya en la, a las 7 de la noche, el inicio formal, la inauguración formal del festival que era desde acá, pero decidimos, como hay un mínimo público presencial también, porque es una combinación, sí. hacerlo a través de Telenor se va, será transmitido en vivo, pero desde el salón de actos justamente que lleva el nombre también de Ana Luisa Arias del recinto. Sí. O sea, a las 7 de la noche estaremos allá con, un, con un, una serie de lecturas poéticas desde sus países respectivos, de eh, Venezuela, de México... Sí de otros países, de Panamá, de Puerto Rico, de España, van a estar en esa lectura. La primera parte en la mañana va a ser dedicada a nuestro Manuel Mora Serrano, Premio Nacional de Literatura, que por cierto es de aquí, de la provincia. Claro, Pimentel, Duarte de, de Barbero, de Pimentel. Pimentel. Y entonces, ya en la noche, va a ser dedicado a Mateo Morrison también. ...Premio Nacional de Literatura. de Literatura... ...y que estarán interactuando con nosotros... ...de manera virtual... ...magnífico poeta... Sí, entonces debo decir que a partir de ahí... ...sin entrar en detalle porque son muchísimas actividades... Escribió un poema precioso que se llama... ...Verde y negras formas de morir en las montañas... ...ah no, no, <risa> ese hombre ha hecho historia... ...historia con su forma... ...entonces te decía, amado y demás... Eh, ...que estaremos el jueves... ...llevando ya esto al seno de la sociedad... Iremos al parquecito que camina mucha gente. Juan Bosch, que es el que está en, en, el, en la urbanización Pi sí, Piña sí, 3. Correcto. Sí. Iremos ahí a las 5 de la tarde. Saludos, me jueves. integro ahora. Gracias, hermano. Gracias, saludos, Francis. Y también estaremos entonces el viernes en el Parque Duarte, donde habrá concierto eh, musical, donde habrá obras de teatro en el Parque Duarte. Entonces, que el, es que es itinerante. Es itinerante. Sí. La mayoría van a ser en el recinto y otras fuera. El sábado, que es el cierre, nosotros estaremos en el auditorio de Rancho de Don Lulú. Ahí estará Telenor. Ahí arriba. En vivo Sí. Oh, no, pero qué bien. Ahí no, estará. Gracias, eh, Disculpa, amor. Tony, ¿cuál es la fecha? Yo quiero ir para allá. Comienza... El sábado sí. de las 10 de la mañana estaremos allá sí. en... Ah, tú quieres ir a la clausura, Clausura. Yo quiero el parrancho, don sí, estaremos allá. Habrá muchas presentaciones artísticas. Bueno, el evento se llama El Grito de la Naturaleza. porque Haremos una Excelente. simbiosis entre lo académico, lo cultural y, ¿por qué no, lo medioambiental? Desde allá, que es una zona Tony, muy importante. Tony, si apropiada. no aceptaban invitados, habrá un espacio porque yo voy para allá. De honor. Eh, voy para allá. Usted es invitado de honor. Sí, vamos a, vamos a, a ver el Grito de a, la Naturaleza. Así como, bueno, Amado es parte de esto. Sí. Y Francis sí. también Así puede sí. perfectamente no? eh, eh, acercarse con Comienza la los, actividad la comienza. Actividad el La actividad comienza, Tony, corrígeme si me equivoco, el miércoles 17. Eso mañana. A las 7 es la inauguración formal que será transmitida a través de Telenor. Pero durante todo el día, en horarios de 10 de la mañana a, a 6, de 6 de la tarde, la tarde se estará realizando un, mala, un maratón de lectura de talleres literarios. Es decir, ahí todo el mundo va a participar Del durante país, ese día entero. está ¿no? representado, porque ese es el programa general, existe un programa con detalle. Va a tener está un representado link. el país entero en talleres literarios, sí. que van a estar ahí eh, actuando desde por la mañana y hasta las 6 de la tarde. Mm, okay. Hay una conversación a las 6, de la, a las 5 de la tarde con... Manuel Mora Exacto. Serrano bien. aquí tendremos el, el otro día eh, jueves donde está, estás tú a ver lo encuentro acá que habrá una participación de Rocío Cerón importantísima poeta y, y, y activista cultural mexicana eso es el, el jueves bueno hay una cantidad de pero no quiero que se me olvide algo que se me estaba gracias, se me estaba olvidando algo sumamente importante Dentro del marco de esas actividades, nosotros hemos organizado con el Archivo General de la Nación y la Escuela de Historia y Antropología, una actividad que será esta tarde a las 6. Eh, ustedes saben, y vuelvo con mi tema histórico que me apasiona, hey. así como el derecho, <risa> ustedes saben que en el año 1978... Ejecutando un decreto de años antes, unos días antes, 24 para ser exacto, días antes de irse a Balaguer, llevó al Panteón Nacional a los restos de Pedro Santana. Pedro Santana es una figura controversial en la historia de la República Dominicana. Porque tiene muchos defensores, pero tiene también Mucho detractores. detractores. Entonces, una figura controversial. Se ha estado discutiendo eso. Pero ya van más de 40 años que los restos están ahí. Entonces... Hay un debate donde hay historiadores del más alto nivel. Me toca a mí ocupar, porque no pudo estar por razones de salud, el espacio donde estaba el propio Roberto Casá. Pero hay una cantidad de historiadores debatiendo aquello. Y entonces se va a debatir la viabilidad de que estén o no ahí los restos de Pedro Santana. ¿Cuáles fueron los aportes de este hombre al, a, la, a la República Dominicana pero ¿cuáles fueron sus puntos negros? Que yo entiendo que también fueron muchos. Y entonces, de eso habrá una especie de resumen, interacción del público, y posteriormente entonces habrá un resumen escrito, porque hay un proyecto de ley que se está debatiendo en ese sentido, tendente a que se ordene por ley, ¿y por qué por ley? Porque ordena otras cosas también, a mano no eliminar el decreto, que se han exhumado los restos de Pedro Santana y llevado... Acabo de enviar, con it. el perdón, Tony, acabo de enviar a la tablet el, el, el fly, el sticker de esa actividad, si me lo pueden colocar en la pantalla sí, para que para la para gente Para poner más en contexto a sí, la sociedad. A, continúa, Tony, disculpa. ¿Pueden? ¿Dónde serán enviados los, serían enviados en esa propuesta los restos de Pedro Santana, Tony? Al Mar Caribe. Ah, ahí. No. Si ¿Sí, ahí está. Sí, al, más. al más. No, porque debe, yo, yo creo que debe hacersele un monumento. No, no puedo Atención. Puedo, Juan, pero cuando esté bravo, Tony, por favor. Eh, yo no sé si en la propuesta. Esté bravo. Si en la Señora, propuesta si no pero debería, debería hacersele a Pedro Santana un monumento en la República Dominicana al más alto traidor. Sí, porque pudiera haber un, un monumento a la traición sí, y que la gente como vaya. hay un monumento al, al, al, al que la gente de pase conocido, por ahí que, para que se recuerde al miren, el, el mayor conocido. traidor de la historia de la no, República yo, creo que, no. yo creo que la, la, la, la historia la y lo que se ha de discutir es la procedencia o no de, de, de que esté junto a tantos que que su sangre hoy no venga acá. sirven de base para estar en lo que llamamos bueno, República Dominicana. Pero Pedro a fusiló a claro. Sánchez Yo no, María no Sánchez. quiero adelantar cosas porque como tengo una pero participación esta noche, que hay, pero sí. le voy a decir algo porque no puedo contenerme. Miren, ¿Hacia dónde sí, vamos? Sí, sí, es la parte sí, que sí, yo dígalo. quiero. Diría, les diga, ¿hacia Dígan. dónde vamos? ¿Hacia Miren, sí. dónde vamos? Miren, eh, hay que ser objetivo. Sí, y en mi caso no puedo dejar de serlo como educador. Pero Santana en principio le aportó mucho a la República Dominicana. Mucho. Estamos hablando de que el primero que asumió esa batalla el 9 de, de marzo ejercicio de presidente. Fue, no, no tanto como presidente, ahí se, fue demasiado conservador y entre Pero pero pero con el con, con, con una cantidad de hombres que eran prácticamente empleados suyos sí. enfrentó y derrotó a los haitianos no, no sí. cuando en el 49 el presidente de Haití que vuelve a la República Dominicana que renuncia a Jiménez corriendo porque no encontraba qué hacer de nuevo lo mandaron a buscar al este del país y él volvió ahora, lo que yo digo es que los puntos negros son tantos que eso ha ¿Qué? quedado ya disipado solamente le voy a mencionar eh, le, le, le voy a adelantar, no solo el, el, no solo el Patricio Sánchez, Sánchez, sino la tía de él, María Trinidad, sí, claro. el hermano de Sánchez, Andrés, fusilado, con una cantidad de hombres que no tienen ahora los sí. nombres, sí, pero que sí, fueron sí. ahí. Sí. Después mató a los hermanos Puello Gabino sí, no. y José Joaquín, héroes sí. nacionales. Sí. Después mató a Antonio Duvergé y su, hija, y su como hijo, como 20 más sí. héroes nacionales, el llamado Centinela de la frontera. Y, utilizó, y utilizó a Sánchez como fiscal en esa causa También. para matar a Antonio Duvergé. Después mató mandó fusilar, porque era un consejo de guerra, pero él lo hacía. Sí, sí. Después lo hizo con José Contreras y Cayetano Germosén en el en el 61 y después lo hizo con Sánchez también en el 61. Y después traicionó la República Dominicana, la vendió convirtiéndola en una provincia y hasta peleó en contra de la República Dominicana. Este hombre no puede estar al lado de toda esa gente que él mató. No, no. Yo pienso Yo que hay que, que desagraviar la nueva generación. Hay que hacerle un monumento, hay hay el monumento que le, de la vergüenza. Que hay se hay se una llama. situación que le voy a decir, independientemente de eso, ya él ya él lleva cuarenta y pico de años ahí. Y esta sociedad tiene una deuda con hacer eso. Así fue, pero, pero, si fue equivocado, pues va a la Pero gente. usted sabe por no, qué. Porque esta sociedad la han gobernado los eh, conservadores. Hay que buscar la historia, Que la han gobernado. Lo que eh, justificó. Pero un seguidor de José La ya yo eh, veo. Eh, no, no. José Lalube se <risa> salta con muchos disparates. Pero, pero eh, no deja de tener en algunos aspectos. oye eh, Tony, ese de eso es Y así. eso hay que destacarlo. Coño, un monumento Quizás, a la traición. Eh, no, no pretendiendo. Entrando a la eh, capital. Tú llegas a la capital y te ese monumento a la traición ahí. Para que la mira, gente... No pretendiendo salvar o, o defender eh, lo que Balaguer pensó. Sabiendo quién era Balaguer y lo que refleja en lo que fueron sus obras en cuanto literarias y, y, y, e historia. Ay, Balaguer. Justificar un hombre de esas luces. Ay, en el ámbito eh, y, y que demostró ser un patriota o un defensor de la dominicanidad en su momento siendo presidente. El tomar esa decisión y llevar al panteón a un hombre como Santana tendría que tratarse de, de hacer la arqueología a ese decreto y a, ese, y a esa visión que Balaguer tuvo para poder desentrañar por qué. No. Te, te puedo decir algo, aunque yo vine aquí a hablar de festivales, me ha provocado con esto, pero, festival, es pero, pero, pero, que, pa, pero. No, porque eso es parte del festival, eso es parte. Esto es parte de, lo de, que de nuestra en cultura el festival. y es un debate nacional. Sí. Eh, tanto sí. Santana como Balaguer tenían una visión de la dominicanidad un poco estrecha y del nacionalismo, porque en el caso de Santana, que peleó con tanta agresividad en contra de los haitianos, la independencia terminaba con los haitianos, porque hubo un cónsul eh, español ah, español es. en los 50, 55, José María Segovia, que vino con un libro a inscribir a España todo el que quería, eh. conspirando con el propio gobierno de Santana, pero a él eso no le importó. O sea, el problema era solo con Haití. El propio Balaguer, que fue muy eh, eh, eh, duro con esta realidad del oeste, pero frente a los Estados Unidos no fue igual. Entonces fue muy sesgada la parte de la nacionalidad. Pero, pero, además, pero espérate, hay datos de, de que Balaguer a embajadores norteamericanos muy influyentes lo dejó esperando con propuestas de esas de crear con el sistema de Naciones Unidas los 20 campamentos en zona fronteriza de refugiados que hoy día la tenemos aquí latente en la frente. Incluso Luis Abinader ha tenido pero, pero, que... que que bozar su criterio respecto a que República Dominicana no sería nunca, pero, pero después va la a hablar la solución. con ese mismo tema. El pero propio pero que además que a Balaguer sí. le gustaba echarle vaina a la gente. Ah, bueno. Pero yo quiero que usted Dos lo tome horas el tiempo a, a un embajador a ver, y nunca lo recibió. Que está en internet. El discurso de Balaguer Ay. cuando llevó esos restos a la Nacional. es pues lo que yo me a... refiero? No, que hay que es analizar que no y, y que... Este hombre exalta a Pedro Santana, pero después lo baja hasta el fondo del estiércol de la historia. En una manera como de quedar bien con un sector y con el otro. Pero yo pero que lo he no, pero, pero ahí vean, pero tú dejas un ingrediente como historiador y como investigador. De que en el trasfondo Habían intereses que movieron a Balaguer A cumplir con esa misión Pero claro Pero esa parte maestro, sería interesante la, maestro, Conocerla Porque la, estaríamos eh, eh, criticando eh, Y dejando una El otra hoja vacía Para quien la va a escribir La otra hoja maestro, pero quedó Y demostrado. la propia fecha en que lo hace también la propia fecha, lo hace 24 días antes de irse del poder. Maestro, quedó demostrado que, que, los aportes, baila, que los aportes el que los aportes que pudo haberle hecho Pedro Santana Pero a la gesta acá. de la independencia no tenían un valor realmente patriótico, sino un interés particular, lo, que, lo cual quedó demostrado cuando él obligó a que la Constitución eh, se incluyera el artículo 210, que le daba poderes ilimitados, con lo cual él hizo... que eso es Santana. Que le dio, Sí, sí ah. Santana. Eh, eh, pero porque los ideales de Duarteano, no hay diferencia entre Balaguer y no no los ideales duartianos hay una vaina eh lo que pasa el es que el mismo contexto, conservador de aquí lo, momento, con, lo contexto en que vivió Balaguer ¿no? como tampoco pare... hay diferencia Era entre el PLD yo, yo Valle, los invito Valle. a que lean el discurso que el panegírico ante ante el féretro de Trujillo eh, palabras encadenadas Joaquín, sí, sí, en su libro palabras, palabras de... encadenadas es una cosa de llorar es una cosa de llorar Va a estar <risa> bueno el, el, el festival no, no, no. Miren, miren, <risa> antes de retirarnos de... Hay que antes participar desde de mañana Hay que recordarle Ajá. a los amigos televidentes que, maña, que esta noche, Hoy de la, desde las seis. Eh, a, a las 6 en punto, habrá este, este esta actividad en, la, en, el, en el recinto gua San Francisco. Le vamos a enviar el enlace sí, por todas las Por favor, sí. Há, háganlo sí, llegar. Usted, es un El título es: Santana, ¿dentro o fuera del Panteón Nacional? Se la pregunta. Sí, ¡Fuera! Los foristas son Álvaro Camaño, Juan de la ya. Cruz. Juan Sierra que este mira lo, mira lo que, ciudadano hacen. que está del mi mi Panteón nacional. Santiago Castro Ventura, José Vázquez, Manuel Otilio Pérez, Rafael Álvarez, Henry Cuello, Rafael Michel Peguero, Robert Espinar, Filiberto Cruz Sánchez y Anthony Almonte. Hey. Esos son dos poristas mira, mira El monumento de que la que vergüenza. Hacen, mira lo que hacen la, la, las conversaciones o los coloquios de eh, literarios e historiador. Porque Sierra Difón nos dejó la, las ansias de sabiduría eh, muy impaciente. Yo creo que vale la pena que nos envíen a tiempo, en, la, en, sí. en el transcurso del día, el link bien. para reproducir. Asaltada. Y sobre todo Puente recordarle que mañana comienza el festival muy bien. Maestra Ana Luisa Arias. Desde mañana miércoles, hasta en la sábado. mañana, inauguración ah. en la noche y hasta el sábado, actividades en todo... Los parques de aquí, ya hablamos del parque Juan Bosch, el parque Duarte, y ese cierre llamado Ay, el grito Ay, de la naturaleza. Vi. Hay un término de cultura que es un aquelarre poético, y yo tuve que acercarme al diccionario, lo digo con toda franqueza. humildad, y... franqueza, y... Y bueno, lo entienden los artistas, cuando, sí. cuando vi lo que dice, pero es interesante, es una mezcla como del sincretismo y eh, otra sí. cosa, Entonces, eh. no lo voy a definir. Y más, el sincretismo es. dominicano, sí. que es Miren. Muy Bueno. Miren, al final, antes de la pausa, para que nos vayamos a la pausa, ustedes no han escuchado la definición que de Joaquín Balaguer dio José Israel Cuello, el gordo cuello, óigame sí. una cosa magnífica. De Joaquín Balaguer. De Joaquín Balaguer. Él dice que Joaquín Balaguer es un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras. Poliedro tiene varios lados. Tiene muchos lados. De un vaina, ¿eh? irreflexivo eh. que no refleja nada, pero con un infinito número de caras. Wow. <risa> o sea, <el> <risa> Balaguer es un gran político. A todo el mundo. Un el gran hombre. intelectual, eh. pero siempre al servicio de los poderes, de, de los sectores poderosos y conservadores de la República Dominicana. Bien. ¿Cuánto daño le hizo Joaquín Balaguer a sí. este país? Sí, se Bien, señores. Vámonos a vida que muchos. Vámonos siguieron. a la pausa. Yo te mandé una gracias foto del gracias voy a presentar por ahora. la información. Después eh. de la pausa. Per...